Hola a todos, en este, video, en este video estaremos jugando con mi amigo. No, esa parte tengo que cortar esa parte tengo que cortar. <tose> Vamos a estar jugando en este servidor que se llama de Crash. Si quieren venir a enojarse un rato y enojarse con su amigo para que le digan: No, no, sos un, un ratón, ratonazo llorón. Es muy para eso. Que qué bro? Yo también te lo digo. ¿Qué, es, bro? ¿Modo <risa> <risa> No voy por eso, a te imaginas. <risa> sí. Ahí la noticia. se es hizo viral por decir: ¡Modo Mufle <risa> ¡Sale aquí! ¡Ah! Nada, pero... Mucho mudo, mucho. <risa> <risa> bueno, ya. Eh, en este video voy a estar más concentrado, porque necesito ganar la partida, porque si no... El chirón va a estar de... pero... y voy a decir GG, no me gusta que diga GG. <risa> <risa> nah. Bueno, ya... Eh... eh... ¿Qué, puedo, qué puedo? Eh, pongo? pongo? Eh... un vet Eh... Por cierto... Yo ahorita soy... Um, como... Demasiado tryhard No, no soy tryhard déjenme desactivar el chat Que no me oculto Ya creo que con eso se estoy... trae ¿Viste cómo sos ojos Pero ya estaba yo ahí, perdón vas a salir molestado en este video. ¿Te caíste? Es? No. ¿Sí ¿Te caíste? Te <risas> quedó bien ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Bro. ¿Qué? Bro? Bro? Sí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? pro? Ahí entro yo la no, mierda. rata. es mi esto que suena como el como un avión? ¿Para qué grabas, ves? Puf, como suena mi PC cuando grabo con OBS. Está aquí, crisis, gracias. ¿o ¿Cómo fleta la.? Sale, pero por qué te regresaste? Yo no me regresé y me morí. Ah, ok. <risa> ok, pero. Ok. No sé cómo se ve en la grabación todo esto. Creo que no he usado Bandica antes de decir como 100 años. Era habla con Mática? Sí, estoy hablando como digo porque OBS, bueno, mi PC suena como si fuera un motor y de avión. No, nah, viste cómo son. Nah, déjame, no, déjame vale, ganar, me voy a quedar mal después. <ríe> así ah, no, que no. No vamos. Se puede, se puede, se puede. Qué pro. No me voy a ganar, pues. Quería ganarte. Me quedo mal, pues. No es que chifre <risa> cuando juega con, con Bugs y le dejo ganar. <risa> Toma, el Hago directo. ¿Qué haces? No. Me caí, te Qué error. Qué Muérete, muérete, muérete. No Tiene <risa> un pico de hierro. ¿Te creías que iba a hacerme la albo? ¿Qué o qué? Sí. ¿Qué? Pues se cae sobrevivido. Pero era imposible. <risa> <risa> no morí. <maré. risa> <risa> por, cierto, por cierto, por favor, podrías. Eh, no. Podrías no ser tan tóxico. Yo no estoy siendo tóxico. No, pero yo digo no. Por si acaso te enojes. Ah, no, no, no. no te <risa> es que en el directo te enojaste. No me enojes. Te enojaste y me estás diciendo que soy un pete y este plato. ¡No! ¡Viste como sos! Te cagaste sí. Te ¿Qué, pro? Déjame ganar, bueno, No quiero vas a dejarme ganar. te este tapé ganar. Yo no te voy a dejar ganar. sí es difícil, es difícil. sí quise, ¡Te que pico un H! <risa> ¿Qué, pro? ¡Dale aquí! ¡Que tú! ay rato! De... ratón! <risa> Que Cama por cama, me parece perfecto. No, no me parece perfecto, men, no, no, no. Casi Yo te mato. Yo no quiero vivir. Venga, mira. Mira ¿qué que hace. Golozón. Pero no te pegué, juro que te... Vamos, ordenate la araña. ¿Qué? ¿Qué? pizarro ¿Qué? ¿Qué? Es What? <risa> ¿Qué? ¿Qué? pizarro ¿Qué? ¿Qué? noob ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Sale aquí cuando cuando tengo, cuando tengo que... Estás muertísimo, mal. No, pero estoy en grabación, pero cuando estoy fuera de grabación, te gano todas. Mentiroso, te gano yo siempre. Ajá. ¿Cómo me ¿Tú lo fue igual? la mayoría de la... ¡Ay! ¡Me te caer! Tal... ¿Cómo te hiciste caer? ¿Te hiciste cae con el aire o qué? que me hizo? Mira aquí, que pro Ay, mi... Mira perra, Tom Mira a mi mazo, mi... voy diego Ay, Como todos los youtubers, pro te... <risa> Ahora sí no voy era para petes <risa> Bueno, vamos al cinturón okay. sí. Mira, tira, yo también Y voy a poner esa parte en tu video En mi video, digo ¿Cuál parte? la vas a cortar, yo la voy a poner y la pongo, bateo Venga, estamos en la segunda parte. Me vieron no. el combo mamadísimo que le hice. Ahorita, no, ahorita. Eh, pro... No. No. Debo ayudarla con el manerús. a llorar. Pongo esa parte de mi video para que... No? Pongo la parte donde tú dices, donde estás llorando, le pongo... ¿Qué pro? ¿Qué pro? ¿Qué pro? ¿Murrumufle? ¿Qué murrumufle, no? <risa> <risa> No, viste cómo eso... Bien, yeah. Yo también lo hago, no bro. Me... Llega, llega, llega. ¿Qué, bro... Ya, nada, pero chito sí estás <risa> No vale. Bueno, ahora tomo el pateo. No mames, 65 FPS. <risa> bueno, no... Vamos... Aquí estamos, acá ya. ¡Ay! Nah, mira, a mí se espérate, mi no A mí me ratón, asusté. Más... Ratón, sapo. Esa parte voy a poner. Que pro. Mira, mira, más ratón. Y ahora no? sí, no. Ciclatón. <risa> a ver, tira, a ver. Tira. Cuando gano. Ciclatón, sí, no. Bueno, yo gano tú también No, nah, ya dale, gana, gana, gana, gana Hola, este video ¿Qué? ¿Qué, bro?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 Ay ay ay. Qué pro. Qué no, Vamos a seguir. Hola. No Mia ve más, más cagado. <risa> y cómo se gana un un amigo. Más like para más leaks. <risa> <risa> Qué okay, ese me, este sí buenísimo ya. Bueno no tanto, no, no, no, pero algo. No me caí. Ah, ¡Alto carajo! adulto, carajo! ¿Qué? <risa> no sé qué dije. ¡Alto carajo! te <risa> <¿Tu> carajo! <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> ¡No!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 ¿Qué, pro? Espérate, espérate, espérate, espérate Ah, sí, ¿no? Espérate Espérate Espérate, por favor Espérate, Mateo ¡Mateo! Un corazón, un corazón Por favor no quiero morir así. Tengo familia mate. <risa> o sea, vale, mira, ¿cómo no te pegué, si salió hasta esta leche. Me el bloque te mato. ¡Ah! <risa> te voy a es que te ganar, eso no me pasó. <risa> Pero lo pongo uno cualquiera. Pero que no sea de Betwin. Otra vez, no, no me gusta. No, me tenías que abrir de jugar. ¿no? <risa> que bien, pues. Qué pro. Ahora pongo otro collero pero bueno. Déjame, déjame acomodarme. Déjame acomodarme, vos. Ok, ok. No hay ni acomodación. Solo aquí. Mira, ve. me acomodé, pues. Mira, voy a pegar el cago. Estoy dando vueltas para que no me caiga, pues. Hay partes donde me puedo caer. Este mapa más es ese por caer. Esa es la joven. ¿Qué problema? ¡No! Ya la de ganar, ¿no? Vamos, vamos, vamos. Ya dale, Ay. no. Pero gracias. No. En serio vas a estar así en tu video, bro. Mira sea, que soy llorón, pero estoy ya sobrepasarse. Tierra todo. ¿Qué? ¿Qué no se puede Llega cinco veces pero, más rápido que yo. Pero es mi favorite, ¿sabes? Aprende a hacer puentes más rápido, ¿sí? Sale aquí. Sí, la verdad, pero... Mira, venga todo. Que pro. Qué mega pro. Ya, ya sé. Llega, llega, ya llega. Deja no verán nomás. Estaba así, Mira que sus bloques me hubieran todos. Me se me buguea todo y... se salvó Me... me Bro. <risa> pro... Nah, ya, ya, dégándome, dégándome eh no me gusta esta ahí Hola Mateo Hola Mateo Eh, pro... Ay okay, que, bro, es que, wow, no. Es un mudo muffling. <risa> a ver, dime. Sí, ¿Qué tal? ¿Qué no? Déjame acomodarme, que te... No estoy incomodado. Oh, Okay. que <risa> pro ¿Qué? pro ay pues esto me olvidé bueno yo creo que es un partida más y ya creo que terminar el video Sí, porque está perdiendo demasiado que pro oye solo se escucha amigos no. no creo que ya otro día lo edito este video porque ya me lo perdí me puedes! ¡Qué coraje contigo! no! ¿Qué hacemos en la tercera parte? ¡Qué pro! ¡Qué pro! ¡Literalmente! ¡Qué pro! ¡Pues tuvimos frente a la dada! ¡Ey! ¡Qué pro! ¡Literalmente me cogiste. Ey. Ey, ¿qué? Lo volado. Fíjate, lo puse en tercera persona. Pero... Al menos no me rompes la cama. Bueno, aquí termino el video. Déjame despedirnos. Ay. pongo una de caja y nos despedimos mientras jugamos ¿a qué te... seguimos jugando pero ya casi la vuelta porque ya bueno aquí es nos despediremos venga eh... bueno ¿Ala? espero que les haya gustado el video estamos jugando <risa> estamos jugando con el amigo Aquil y bueno <risa> y bueno aquí estamos eh, denle like, suscríbanse si quieren más videos como estos de Wando con mi amigo y también más videos de Wando en Sonicraft, más videos de cualquier cosa, más videos de Minecraft. Si quieren videos de Roblox, pídalo y videos de cualquier cosa. ¿Qué quieres oye tú, Minecraft o, o, o Roblox? Minecraft. Bueno. bueno